Este programa es acto para todo público. Si eres menor de edad, deberías ver este programa en compañía de un adulto.